Vale todo, dividí. Vale todo, dividí. Vale todo, dividí. ¿Eh? Ya está, conseguido. Sí, cariño. Sí, por fin. Después de tanto tiempo esperando este momento, parece mentira que lo vayamos a lograr. ¿Qué hace, Juan? ¿Qué? ¿Me estabas fijando? Pero no ves que te voy a reconocer. Pues no me conoce de nada. Joder, esto pasa por planearlo mientras estás viendo el fútbol. Pero, ¿qué he hecho? Joder. Bueno, da igual. ¿Y tú? ¿Ya puedes empezar a contarnos lo que queremos saber? Porque mm. haremos mucho daño. Cariño, dame la caja de herramientas. ¿La caja de herramientas para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para amenazar? No sé, ¿no está en la estantería? No, ahí no está. Mira que te dije, repásate bien las cosas. Pero si las repasé, ¿eh? lo que pasa es que con la emoción y con los nervios y que este tío pesa un quintal, sin ofender, ¿eh? ¿Quieres que vaya por allá? Ah, claro, así vestida. ¿Y cómo la amenazamos? No sé. Déjame el cúter. Mm. Oye, tú. Ahora mismo nos vas a decir lo que sabes sobre... Oye, Juan. ¿Qué? Juan, que este tío no es. ¿Que no es qué? Que no, que, que no es él, que no es él. Que sí, que sí, que sí que es, que sí que es. Que no, que no, que miré una foto en internet y que no es él, que no se parece. ¿Eh? Pues a ver. Mierda de tarifa de datos. ¿Te quedan negas? Espera. Que no, que no, que no, Juan, que no es él, que no es él, que le hemos cagado. Pues si fuiste tú la que dijiste a la piscina que era él. Ya, bueno, pero yo pensé que sí, pero, pero ahora no, joder. Además, ya sabes que sin gafas no veo bien. Además, ahora que me estoy dando cuenta, en el en cuando le secuestramos hablaba español. Pero cómo va a hablar español, si es americano. Bueno, eh, bueno, no me eches la bronca. O es que no te acuerdas la paranoia que te entró con el vecino del cuarto, que pensabas que era JJ Abrams. No, se parecía mucho. No se parecía en nada, Juan. Menos mal que no nos demandó. Ya, ya. Bueno, pero tú también querías saber el verdadero final de Perdidos. Bueno, pero porque tú y yo sabemos que el final de mierda que nos pusieron no era el de verdad. Que esta gente es muy lista y lo tiene todo planeado. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y yo qué sé, yo qué sé. Le preguntamos a ver. Oiga, ¿usted sabe qué es Juego de tronos? Mm, mm. Que no ves, que no, Juan, no, que la no, hemos no, cagado. No. Dice que no porque no entiende, es americano. Perdón. ¿Qué hace, Juan? ¡No lo cojas! Te cariño, tengo que descolgar. Si no, no vamos a saber si es él y si nos está engañando... ¿Sí? ¿Paco? Oye, Paco. ¿Vas a venir a comer o no? Al final se me van a quemar las lentejas. cariño. Si no es el de